El pasado fin de semana ha tenido lugar en Córdoba la decimocuarta Jornada Laicista de Europa Laica. En esta ocasión llevaba el título de Laicidad y Democracia y en ella se trató sobre el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica en el Estado Español, de laicidad municipal, de fiscalidad, de derechos humanos y de simbología religiosa. Y esto último, que parece no tener mucha importancia, también la tiene, porque, aunque nos parezca mentira, en democracia se han concedido más medallas a vírgenes y símbolos religiosos que en toda la dictadura franquista. Ahora que se acercan las elecciones y se abrirán los colegios electorales, hay que recordar que los edificios públicos deben permanecer neutrales de simbología partidista, y así lo ha determinado la Junta Electoral Central con respecto a los lazos amarillos. De igual modo, debería atender las reclamaciones que se hacen cada año ante la simbología religiosa en los lugares que se va a votar. Lo digo más que nada por ser justos, y tratar a todos por igual, además de cumplir con el principio de aconfesionalidad del Estado que recoge la Constitución, y a ver cuándo retiran el crucifijo del Tribunal Supremo que se mantiene en el Salón de Plenos, aunque curiosamente durante el juicio del proceso ha sido retirado para ser restaurado. Eh, era Asunción Villaverde Asunción. Eh, no, no está el teléfono, no funciona. Asociación Villaverde es coordinadora de Alicante Laica y forma parte de la Junta Directiva de Europa Laica y de la coordinadora Recuperando. Hemos oído su, su sección re, renglón torcido. Eh, en fin, bueno… Podemos es decir al respecto que ella eh, ha comentado que eh, sobre la licidad que habla la Constitución, bueno, el, el Estado español es a confesional, gracia, en, en la Constitución no aparece la palabra a confesional ni nada de eso, es es una sentencia del Tribunal constitucional, la sentencia 19 barra 1985, la que la que establece que, que el Estado español es a confesional eh, Y sobre la simbología a la que se refería Asunción, pues eh, Manuel Navarro dio el sábado pasado una serie de datos muy interesantes en la mesa en la que él participó sobre laicidad institucional y, en concreto, pues durante la democracia, eh, se otorgaron 265 títulos de alcaldes y alcaldesas perpetuas frente a 60 durante el franquismo de lo, de esos 265 títulos de alcalde o alcaldesa perpetua 222 han sido en Andalucía así que es una cuestión para mirársela ¿no? ¿no creen? eh en cuanto al apoyo de los partidos políticos a estos honores y actos religiosos pues el PP 179 el PSOE 155 Izquierda Unida 21 Ciudadanos 7 y Podemos 1 en 2018 hubo, un, hubo 25 alcaldesas perpetuas nuevas el año pasado de las cuales 25 fueron apoyadas por el Partido Popular, el PP 21 por el PSOE y una por, por Izquierda Unida.